Amanecieron hoy la prensa, la CPS y los políticos aliados en una juntanza macabra para derrotar la reforma a la salud. La reforma a la salud es una de las tantas reformas que se tienen que hacer en Colombia para que el país pueda cambiar. Cuando nosotros elegimos al presidente Gustavo Petro y cuando se eligió al Congreso de la República en las pasadas elecciones, pues el pueblo no solamente dio un voto por esas personas, sino un voto por los proyectos que esas personas estaban diciendo que iban a traer para Colombia, por unos cambios, por unas reformas y una de esas reformas es la reforma a la salud. Hoy en una alianza macabra como lo acabo de decir entre las EPS, la prensa tradicional de Colombia y los políticos tradicionales entre los que se encuentra César, Gaviria, Trujillo, entre los que se encuentra Dilian Francisco Toro y el senador Efraín Cepeda, pues lo que quieren es hundir al pueblo, mantenerlo hundido, mantenerlo sometido, sosteniendo unos negocios para unos tres o para unas cuatro personas en este país y que en nada ayudan a mantener un equilibrio social en Colombia. La reforma a la salud está muy bien pensada, la reforma a la salud que propone este gobierno, que propone la señora ministra Carolina Corchu, está muy bien pensada porque es una reforma que piensa realmente en las bases de Colombia, que piensa realmente eh, en las gentes que están más alejadas en la Colombia profunda, en el campesino, en la campesina, en las personas sin recursos, en las personas que hoy, pese a que hay un sistema de salud entre comillas con derechos universales, pues eh, no, se pueden, no se puede acceder a él. Así es pues que la invitación a todos en Colombia es la siguiente. Si Efraín Cepeda, Dilian Francisco Toro, César Gaviria, Germán Vargas Lleras y no sé cuántos más se quieren seguir cagando en este país y salen sin miedo, sin pena y sin pudor a enfrentar al pueblo y a decirles que no van a permitir que esos cambios se den en el país porque eso toca... ¿Quién sabe qué cosas que ellos tengan escondidas detrás, cierto? ¿Quién sabe qué negocios que ellos tengan escondidos detrás con las EPS? ¿O quién sabe con quién, putas. Entonces, pues nosotros tenemos que salir también sin miedo y sin pudor a enfrentarlos, a enfrentarlos en las calles, a enfrentarlos en las urnas. En las urnas ya derrotamos a Álvaro Uribe Vélez, pues a ellos no le vamos a tener miedo, no le hemos tenido miedo a Uribe, no le vamos a tener miedo a ellos. Nosotros tenemos que salir a derrotarnos en las urnas y a decirles, en las urnas a sus candidatos a consejos, asambleas, alcaldías y gobernaciones que nosotros no vamos a votar por candidatos que estén avalados por las personas que quieren seguir manteniendo a este país hundido en la miseria, en la barbarie y en el negocio para unos tres o para unos cuatro en la mercadería de la salud, eh, haciéndose en ricos con las muertes de las personas, haciéndose en ricos con la miseria en la que la gente tiene que vivir, haciéndose en ricos con el hambre y con la necesidad de la gente. Entonces tenemos que ponernos los pantalones otra vez bien amarrados, porque no podemos nosotros matar al tigre y asustarnos con el cuero. Ya de... Les dimos una primera muestra en las pasadas elecciones de que el pueblo es capaz de levantarse y de voltearse y de cambiar las cosas. Pues ahora tenemos que seguir en esa posición. No podemos nosotros desfallecer. No podemos nosotros doblar la mano, no podemos doblar el pie, no podemos quedarnos sentados. Tenemos que seguir firmes. Tenemos que seguir ahí, en la lucha, hasta que un cambio total se logre conseguir en Colombia. Y esto va también para los políticos eh, progresistas que se han elegido y que andan por allá muy calladitos y que no salen a las regiones y que, no, y que no hacen debates y que solamente a pupitrazo pues votan sí o votan no según lo que el gobierno les diga pues no, ustedes también tienen una tarea no crean que porque se ganaron esas curules eh, bajo de la nagua de Gustavo Petro, pues entonces así se va a gobernar el país. No, ustedes no, pueden de, no, no, pueden, no nos pueden dejar solos a quienes estamos haciendo una tarea de educar al pueblo, de formar al pueblo, de ir a las regiones, de ir a, a, las, a las partes más apartadas del país a informar a la gente, porque la gente está mal informada, porque también hay que decir, este gobierno no ha hecho la forma de que eh, las comunicaciones sean sanas y sean correctas y mientras la gente se siga informando por la prensa tradicional, pues siempre va a estar desinformada. Entonces ustedes, señores congresistas, progresistas, pues también, pónganse en la mano del cosidere, amárrense en la correa y saquen la berraquera pues, que dicen que tienen y arranquen para las regiones y arranquen a ayudar en este debate y en esta pelea que no sea solamente yendo a calentar sí ya en el Congreso y a decir sí o a decir no, porque el presidente o el ministro ordenó decir sí o decir no. A trabajar todo mundo. Soy Jenner Uzuka. Chao, chao.